ante una denuncia que con mucha responsabilidad yo hice en este espacio, de lo que estaba ocurriendo en la zona de la feria, específicamente en el sector La Paz, Mataambre y Honduras. Un individuo de nacionalidad haitiana que se estaba dando al traste, no solamente con robar en las viviendas, sino también violar a las mujeres que encontraba en su paso. Un acto de cobardía que yo lo llamé a este como una rata. ¿Por qué yo lo llamaba una rata? Porque este individuo entraba desnudo a las viviendas, y luego de entrar desnudo, robaba lo que podía robar, pero las mujeres que encontraba en su paso también la violaban. Este ciudadano de nacionalidad haitiana, precisamente ante el llamado que hicimos nosotros y que ha sido reiterativo con las autoridades, ¿qué pasa? Hay que ser responsable Yo de manera muy tajante llamé a la policía y a las autoridades y le dije que este individuo debía de ser detenido la mayor brevedad posible, porque no era señores, nada humano que usted en la tranquilidad de su hogar, un ciudadano se metiera, desnudo, lleno de tigna y de grasa. Y no solamente robaba, sino que también violaba a las mujeres. se el llamado aquí de manera muy firme a las autoridades, pidiéndole el arresto a la mayor brevedad posible de este individuo. Señores, la policía respondió a nuestro llamado y este individuo ha sido detenido. Ha sido detenido este fin de semana. No solamente detenido, sino que ya ha sido identificado. Otún Guzmán, alia Moreno Lagreña, Otún Guzmán, alia Moreno de Lagreña, ya ha sido detenido por las autoridades. Y es ser detenido por las autoridades. Y yo hice el llamado, debo de reconocer aquí la agilidad y la respuesta de la Policía Nacional en este sentido. ¿Qué pasa ahora? Le corresponde a usted, como ciudadano, hacer su papel. Señores, la policía ya ha detenido a este señor lo tiene ya para presentarlo a las autoridades ahora ustedes que han sido robados, esas damas que han sido maltratadas deben ahora presentarse ante las autoridades de la Policía Nacional y la Fiscalía para hacer formalmente el acrellamiento contra este señor ¿para qué? para que para este señor caiga todo el peso de la ley el Ministerio Público puede actuar y los jueces puedan dictar sentencia en esta primera etapa, medida de coerción. Pero vamos a los ciudadanos a hacer lo que nos corresponde. Ya le pedimos a las autoridades de actuar, ahora tenemos que jugar nuestro rol de manera responsable, presentándonos allí para formalmente que hayan querellas. Todas las denuncias que pudieran existir vamos a llevarlas por allí, para que sobre este señor no haya manera de cómo ser puesto en libertad. Vamos a hacer nuestro papel ciudadano. Ya las autoridades apresaron a este individuo. La Policía Nacional, a través de los trabajos de inteligencia y todo lo que tiene que ver con el Departamento de Delitos contra la Familia y las mujeres, han actuado allí. La Dirección de Delitos Criminales, el DICRIN del asunto que tiene que ver con delitos contra la mujer y la familia. La Dirección General de la Policía Nacional, de mano de su de su director general, el comandante Ten y su vocero Diego Pesqueira, han dado la información de que ha sido detenido, apresado este señor. Ahora nosotros los ciudadanos tenemos que jugar nuestro papel presentarlo ante el destacamento correspondiente, el Palacio de la Policía, la Fiscalía, donde sea necesario, pero ahora jugar nuestro rol. Para que Moreno Lagreña no salga en estos momentos en libertad, Óigame, este señor tiene que pagar lo que le corresponde. Este ciudadano haitiano, o tengo un como se hace llamar, Avia Moreno Lagreña, tiene que caer todo el peso de la ley. Y a usted y a mi ciudadano corresponde jugar nuestro papel. Vamos a presentarnos hasta allí. Vamos a darle seguimiento a este caso, señores. No podemos permitir que este individuo esté degenerado, esta rata humana siga arrastrándose por el suelo desnudo y violando mujeres inocentes robando en viviendas señores ustedes saben lo que es este sector de la paz la feria honduras no aguantaba este individuo haciendo y deshaciendo entre todas estas viviendas ya la policía hizo su trabajo la policía lo ha detenido entonces ahora nos corresponde a nosotros jugar nuestro rol para que este ciudadano señores caiga a todo el peso de la ley no es que sea puesto en libertad en los próximos días, no. Si usted no se quiere ir, lo tienen que soltar. Si usted no hace acto de presencia para que este individuo caiga, mire, el peso de la ley sobre la fiscalía pueda actuar, pueda presentar una acusación robusta, con suficiente prueba, con elementos para que este individuo pague como mire, como se merece. Que vaya a la cárcel y esté como una rata allí desnudo para que entonces tenga que someterse a los regímenes de obediencia que tienen las cárceles de nuestro país. Vamos, por favor, a actuar ciudadanos a querellarnos contra Moreno Ladreña. Todo el que ha sido robado, las mujeres que han sido maltratadas, todo lo que tenga que ver con los delitos que estuvo llevando a cabo este este ciudadano haitiano al Optén Guzmán, alias Moreno Ladreña, sean pagados en la cárcel se han pagado, así que por favor vamos a querellarnos ahora, ya que la Policía Nacional hizo su papel de apresarlo.